Hoy traigo una palabra de procedimiento Procedimiento es que quien la escuche Y la active Producirá cosas rápidas Tenía el rey de Siria Guerra contra Israel Porque siempre va a haber una guerra Todos los ejércitos Que han peleado por años Sabemos la guerra existe, que la guerra es real, que el combate no es con el que usted tiene al lado, que el combate es contra demonios, que el combate es contra principados, que el combate es contra gobernadores, que el combate es contra el infierno mismo, que el combate no lo pelea usted, Cristo lo pelea por usted. diablo le gusta rodear, anda como león rugiente anda como león rugiente buscando a quien devorar y en ese entonces los siglos tenían rodeado a Israel y había guerra había Israel había el enemigo y había un profeta no lo entendió ni aquel no entendió? Okay, ni aquel lo entendió había guerra había un enemigo. Había un pueblo de Dios rodeado y había profeta. Ah, ya lo están entendiendo. Ya lo están entendiendo. Ya lo están entendiendo. A su nombre, Gloria el diablo había intentado cerrarle la boca a los profetas porque el diablo sabe que si le cierra la boca al profeta el pueblo perece pero si la boca del profeta está abierta el pueblo tiene vida porque la mano de Jehová la boca de Jehová va a hablar la boca de Jehová va a hablar la boca alguien alaba al Dios de Israel alguien alaba al Dios de Israel el Señor había avergonzado los asirios él y un siervo incrédulo porque no faltan esos habían sido rodeados por los ejércitos el profeta veía, estaba tranquilo porque con sus ojos espirituales estaba contemplando, no los enemigos, estaba contemplando millones de ángeles, millones de ejércitos que estaban rodeando su vida. Porque usted si no sabía que hay millones de ángeles que están rodeando esto, aquí andan aquí los ángeles de Dios hoy también para pelear tu batalla y mi batalla. ¡Wow! ¡Aquí está Jehová no, de vale la gloria! ¡No está solo peleará! No, no, no. Si no Gloria! la gloria, el diablo fue avergonzado. La ceguera cayó contra los enemigos de Israel. El profeta... Respaldado por Dios, la gloria de Dios descendió y los enemigos quedaron sin luz. Porque los enemigos de tu vida y de mi vida quedarán avergonzados, quedarán pronto avergonzados. Se les está cerrando las manos. Dios pelea por ti, por esta obra. Dios pelea la batalla. ¡Me lo vas aquí como guerrero! Volvió bueno, un mentiroso y luego vuelve a insistir Y arremetió contra Samaria Y fue rodeada Samaria La consecuencia de aquel sitio una cabeza de alno valía millones, hasta el estiércol de las palomas valía dinero. Las mujeres se comían sus hijos de hambre. Había llegado una crisis, había momentos difíciles. Y en momentos donde el enemigo cree que va a regular la economía de la obra que el enemigo cree que va a regular la economía de las iglesias la economía del mundo puede estar en crisis pero hasta ahora Dios le va a proveer esta obra a Dios la va a sostener esta obra a Dios la va a levantar esta obra a Dios la va a alguien diga alguien diga recibo la bendición Aleluya. Las leyes del mundo son diferentes a la economía de Dios. Lo que rige al mundo no rige a Dios. Lo que el diablo quiera hacer con sus hijos hágalo. él. Aquí no te metes diablo. La bendición de Jehová nos persigue. Cuando te llama y viene la bendición? Cuando te llama y viene la bendición? que yo me muevo el bien y la misericordia me seguirán todos todos los días que yo viva en esta tierra Aleluya Aleluya suéltese del caso generacionales maldiciones generacionales y has esperado en esta tarde aquí reciba la bendición reciba la bendición de Dios alguien levante su mano y diga gracias por tu bendición <ríe> ahora miren aquí los bancos pueden estar en quiebra pero Dios no está en quiebra Mira Señor! La plata de Israëlá. Todavía tiene a El paso de arriba sigue atrás. De cierto que la intensidad. Los mancos de la tierra puede que no te gusten. El banco del cielo dice, Me estoy buscando a quien darle. Eso que venga la pasión. ¿no? Yo siento que Dios está trayendo una palabra. Algo que está rompiendo los lazos de miseria. De pobreza se rompen, se hacen mal, ¿Por? wow de de estar? Y el diablo los tenía viviendo una vida miserable. el cierto de palomas. Era un ataque no contra Samaria, era un ataque contra Dios. Era un ataque contra una palabra que había sobre esa tierra. Mm -hmm. Ay. Ay, oh, los indios eran enemigos del pueblo de Dios. Oh, y mandaban tropas para tratar de poner preso al rey. Porque el diablo quiere tumbar pastores. Porque el diablo quiere tumbar los líderes. Porque el diablo quiere tumbar el rey. Pero cuantas veces intentaban, no podía. No podía. No podía. No podía. No podía, no podía, peleará contra el cordero, y el cordero le vencerá, y el cordero le vencerá, porque el Señor. Fue rey de Israel. Y yo llamaba al profeta y le decía: Venga, muchachos este demonio quiere apresar el rey del pueblo. Venga, yo te hablo porque te voy a dar una palabra libertad. Y dice la Biblia que cada vez que el rey de Siria venía a llamar al rey. Dios le hablaba al profeta llamado Eliseo y llamaba al rey y le decía, cuidado, no pases, hay palabra para ti, guárdate, guárdate, guárdate, no paz. Y aquí hay palabra que te va a sacar, aquí hay palabra que te va a levantar, aquí hay palabra que te va a sacar. enemigo, hay palabra viva, valiente gloria, valiente gloria, Y el profeta le decía, reino, que usted está en el campo de batalla cuando de repente viene una palabra por ese sí. y Dios te advierte porque el Dios de Israel está aquí el Dios del propio está aquí el Dios del Israel está aquí el Dios de los escuadrones de Israel Está con los escuadrones de renovación para las naciones. Es el mismo Dios que está aquí. Es el mismo Dios que está... el rey enemigo se molestó y dice si yo quiero atacar a este pueblo ¿quién les está informando? ¿quién les está mostrando las estrategias mías? ¿quién? si lo hago en mi cuarto con mis generales y nadie entra allá este impío no sabía que el ojo de Jehová ¡Estaba aquí! ¡Es mi más la vida que de está desesperado no entiendo que pasa no entiendo que pasa soy el rey más poderoso de la tierra los pueblos se someten a mi voluntad ¿qué pasa? gloria a Dios no, ¿a quién? ¿a quién me estoy enfrentando? ¿a quién? y el rey le preguntaba a los generales ¿quién es el sapo de ustedes? ¿quién está hablando aquí basura? ¿quién es el espirio? Y un hombre que le llevaba la vida, no. quinto el rey, le dice, no, es que en Israel hay profeta. Eliseo dice, ve por el profeta. No mandaron un hombre por el profeta. Ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Dice que mandaron ejércitos por el... El diablo le tiene miedo a esta obra. de la fuente porque si hay profeta hay fuente si hay fuente hay profeta y si hay profeta hay fuente y si hay fuente hay profeta y yo siento los ríos los ríos las fuentes alguien por aquí está sintiendo que era su interior vino a la fuente, va al siervo del profeta, levanta la vista y cuando levanta la vista ve a un terrible ejército, un impío que venía, dice que se asustó y salió corriendo con el profeta. Cuando ve al diablo Si usted todavía le pega al diablo Porque le falta la autoridad Oiga, le falta autoridad Le falta autoridad Si el diablo todavía lo asusta Le falta autoridad Dile que aquí está el león De la tribu, De la tribu de Judá. ¿Eh? Profeta que me había dicho que Jehová estaba contigo. ¿Eh? Y lo único que veo es enemigos que me están rodeando por todas partes. Pastor presidente, me dijiste que Jehová iba a a conmigo y lo único que veo es la culebra por todas partes. Señora, El profeta. Lo mira con cariño Y le dice Ábrele los ojos Ábrele los ojos Ábrele los ojos Ábrele los ojos ¿Dónde están? Ábrele los ojos para que vean quién pelea sus batallas. que camina con el profeta ve lo que ve el profeta no todo el que camina con profeta ve lo que ve el profeta el profeta le dice ábreme los ojos a este para que vea lo que yo Pastor, está muy duro esto Ábrele los ojos a esa Y a este para que vea ahora Lo que yo estoy viendo Yo estoy viendo ejércitos De hombres y mujeres, guerreras y guerreros Conquistando regiones Países, continentes Yo estoy viendo yo como profeta estoy viendo lo que viene para usted. Y es que detrás de usted viene un ejército poderoso. Un ejército imparable. I'm a maki, my name, I keep a rama, rama,